Durante allanamientos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCd) y la Dirección Central Antinarcóticos de Antinarcóticos (Dican) fue decomisada una gran cantidad de sustancias controladas en San Francisco de Macorís, Villa arriba y Salcedo. Los allanamientos fueron realizados el pasado fin de semana. Indica el informe que fueron detenidas cinco personas a quienes les ocuparon un arma de fuego, un arma blanca, una jipeta, una motocicleta y un teléfono móvil. La nota policial establece que fueron ocupadas dos matas de marihuana, una paca y 177 porciones de la misma sustancia con un peso aproximado a dos libras, así como 334 porciones de cocaína con un peso de 505.1 gramos. Las sustancias ocupadas así como los objetos incautados y los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.